Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar que te persiguen. Soñar que te persiguen por la noche Nos dice que tenemos una preocupación hacia lo desconocido o hacia alguien que nos puede causar daño y refleja además inseguridad y miedo a que personas que acabamos de conocer nos puedan hacer daño. Soñar que te persigue un familiar Indica que hay un sentimiento de culpa pues probablemente se hayan suscitado en tu entorno familiar reproches o te tomaste muy en serio un mal comentario o un gesto inadecuado de algún familiar. Soñar que te persigue tu pareja en este sueño hay varios significados, entre ellos tenemos el que simplemente nos quiere alcanzar, este sueño te dice que necesitas pasar un poco más tiempo con él o ella, tener más ratos de intimidad y disfrutar de la compañía mutua. Otro de los significados, en este caso negativo, te dice que te quieres alejar de él o ella, pues sientes que pasas demasiado tiempo, que ya te agobia y cuando se te quiere acercar te alejas lo más rápido posible. Soñar que te persiguen pero que no logran alcanzarte y escapas. Esto te advierte que atraviesas o atravesarás pronto situaciones difíciles que, sin embargo, conseguirás pasar con éxito. Enfrentar estos problemas e intentar encontrar su pronta solución será clave para que puedas superarlo sin conflicto. Soñar que te persiguen y te alcanzan, indica que este problema o situación de la que pretendes escapar no está siendo resuelta adecuadamente, ya sea por falta de atención de tu parte o porque no estás empleando los medios adecuados. Soñar que te persiguen y te caes, te dice que te falta voluntad para ponerle fin a los problemas que tengas diariamente. Soñar que te persigue una mujer te anima a crear nuevas amistades pues en ese momento te darás cuenta de quiénes son las personas que realmente estarán contigo en todas las situaciones y acabarás alejándote de aquellos que no te aportan nada. Soñar que te persiguen para matarte, significa falta de confianza en ti y en los demás, ya que no disfrutas al estarte cuidando mucho de las amistades tóxicas y que no puedes parar ese miedo por cuidar que no te traicionen. Soñar con una sombra negra que te persigue, representa el miedo a tus acciones y te anima a ver hacia adelante en la vida a pesar de las malas rachas que te acechan. Soñar que te persigue un perro, indica que sientes la necesidad de hacer amigos nuevos o simplemente de hacer amigos si es que no tienes ninguno. Este sueño no es malo ni de mal augurio, únicamente representa tus deseos de conocer gente que pueda apoyarte y estar contigo cuando les necesites. Soñar con ladrones que te persiguen. Advierte que uno de tus amigos puede atravesar por algún robo, material, separación, perder un juicio, contraer alguna enfermedad o tener un accidente. Soñar con lobos que te persiguen. Es de buen augurio, pues indica la llegada de mucho éxito económico. Puede que estás pensando en hacer una inversión en algún ámbito y sea el momento indicado para hacerlo.